Pelegrín Lizardo quien había acordado un 2 más 2 con el regidor Marino Collado dijo este miércoles que el partido revolucionario moderno será quien decidirá si el pacto va o no debido a que Collado se niega a entregar el puesto a su compañero de partido este 16 de agosto fecha que se cumple el plazo. Eh, ellos tienen un, un acuerdo moral, no jurídico sino moral y quiero hacer una aclaración pública de que nadie fue electo, aquí todo el mundo fue puesto por acuerdo, ningún partido hizo convención para elegir a nadie, o sea que todo aquí fue fruto de un acuerdo, tanto los aliados que están del PRM, del bloque del, de, de partidos opositores como los del PRM fueron todos fruto de un acuerdo. Lo que determina es que cualquier, cualquier respuesta que se le dé a eso tiene que ser una respuesta política del partido. Porque no es un problema de junta, ni un problema de abogado, ni un problema de juez. Es un problema moral, donde eh, hay un, hay, está la firma de, lo, de, lo, de los regidores que voluntariamente hicieron ese pacto, de un acuerdo. Y eso está en, en, en, en su persona, cumplir con su palabra o, o deshonrar su palabra. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.